Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Solo familia, hoy es martes 16 de mayo, contento de estar de regreso con ustedes para presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Soy José Figueroa, gracias por acompañarnos. Los sorteos serán certificados por el auditor Orlando Tristani de la firma Auditores Aquino de Córdoba Alfarán Company y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en el estudio. Juégale a la Loto Cash que podría ser el próximo viño horario. Ya son 2.650.000 dólares los que te puedes llevar a casa mañana en un solo pago y sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene acumulado mil dólares. Y el Powerball también sigue aumentando y llega con 146 millones de dólares. Precisamente el juego de Powerball de ayer lunes tuvo un ganador de un premio secundario por la cantidad de 100.000 dólares. Dólares, fue una jugada automática vendida en panadería y repostería en Nueva Victoria en Ponce. Solo Lotería Electrónica te brinda más oportunidades de ganar. Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puede ser tú el próximo millonario. Y muy importante, no olvides pedir el Loto Cash con multiplicador que puedes aumentar tus premios menores hasta cinco veces ya lo sabes, ahora le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy con el Wild Ball el bolo, que sabemos que va a cambiar tu suerte, adelante con el sorteo de inmediato vamos a conocer cuál es ese número ganador y el que cambia tu suerte es el 5, el número ganador en el Wild Ball es el 5, ahora pasamos al sorteo de pega 2 nuevamente, mucha suerte para todos, adelante primer número uno segundo número 9. Los números ganadores en el Pega 2 son 1-9. Repito, 1-9, el 19. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 7. Segundo número. 4. Tercer número. 1. Los números ganadores en el Pega 3 son 7-4-1. 700. 41 y finalizamos los sorteos de la noche de hoy con el Pega 4 donde sabemos que usted tiene otra gran oportunidad de ganar adelante con el sorteo primer número 9 segundo número 8 tercer número 4 y el último y cuarto número que completa el sorteo de hoy es el 9 los números ganadores se escucha bien son 9 8 499849 49. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Muchas felicidades a, a los que acertaron. Les recuerdo que puedes visitar nuestra página oficial loterías loteríasdepuertorrico.pr.gov Ahora nos despedimos hasta mañana miércoles a las 12 de la tarde Que tengan todos excelente noche Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica a esta edición de Noticias especiales saluda Mayra Acevedo. Hoy le vamos a orientar sobre los servicios que brinda la organización Sin Fines de Lucro, apoyo a padres de niños con impedimento. Además, en la segunda parte del programa, dialogamos sobre el rol de los profesionales del habla, el lenguaje y la audición, porque las tres van cogidas de la mano. Así que Quédese con nosotros. Vamos a iniciar con la organización Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos que se fundó en 1977 y hoy día es conocida como la única y mayor de, las, de los centros de orientación e información y empoderamiento para familias de niños y jóvenes con impedimento a nivel nacional. Sirviendo a través de todos esos años a más de 430 mil familias, sus hijos y los proveedores que también les brindan servicios. Su lema es más cerca de lo que pensamos todos tenemos una persona con impedimento. Así que para conocer más sobre la organización, su importante labor y además que usted vaya anotando dónde puede conseguir los servicios tenemos a su directora ejecutiva Celia Galán. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, parece eh, verdad que la organización ha tocado muchas vidas, ha ayudado a mejorar muchas vidas, pero aún hay personas que quizás no conozcan la labor de ustedes. Eh, ¿A quiénes sirven en particular antes de comenzar con la definición de qué son personas con impedimentos? Pues nosotros servimos precisamente a esas familias que tienen niños y jóvenes con alguna condición, algún impedimento que de alguna manera afecta significativamente alguna de las áreas de su diario vivir, ¿verdad? Claro, familias biológicas y familias también quizás adoptivas o cuidadores. Sí, cuando hablamos de familia, bajo la ley IDEA, que es la ley que, da, eh, que provee parte de los fondos para los servicios de educación especial, en la palabra padre se define como padre, tutor o encargado, de un niño o joven con impedimentos, de 0 a 21 años, que es el área que protege verdad esta ley. ¿Y ustedes tienen eh, oficinas a través de distintas regiones? ¿Cómo funcionan? Nosotros, las oficinas centrales de ABNI están en San Juan, pero todos nuestros proyectos y nuestros servicios son a nivel de toda la isla. O sea, en todas las regiones hay personal de APNI coordinando servicios y brindando servicios a esta familia. Claro, no dije al principio que Abnison, ¿verdad? es el, el acrónimo, las siglas de, sí. de la organización. Eh, y ustedes son como una organización base central donde uh -huh. tienen acceso y conocen otros servicios y otras organizaciones que brindan servicios a esta población. Eso es así. Nosotros desde que nos fundamos en 1977, bajo la ley IDEA, esta ley establecía, verdad, en aquel momento era la ley 9442, requería que estado, cada estado o territorio tuviera un centro de información a padres y APNI ha venido haciendo esa función.